¿Qué tal amigos del Día? Nos encontramos desde los bajos del Mercado del Río, lugar donde ustedes pueden observar se encuentra la pizarra con los precios eh, aparentemente actualizados, de las legumbres, donde la semana pasada se podía apreciar, se podía apreciar eh, que estaban con otros precios. Ahora ya registran otros valores. Vamos a verificar de acuerdo a, a los comerciantes también si esos son los precios que están o no actualizados. Vamos a conversar con los comerciantes. Vamos a conversar. Ok, vamos a ver. Ahí registra la cebolla a 50 centavos. Vamos a conversar con los comerciantes a ver cuál es el valor en el que se los distribuye en estos momentos. Ya luego de que se... Esos precios que están ahí no son los que están actualizados al momento. Muy buenos días. Ese precio que están ahí no son actualizados de hoy, ese precio son antes de que estuve el paro. Luego de que ya se ha dado por finalizado el paro, ¿cómo están los precios de las legumbres? Los precios de la legumbre, como ya se finalizó el paro, estamos con la legumbre que tenemos caro. ...y todavía la legumbre, legumbre de Ambato no ha llegado todavía... ...todavía en Ambato también hoy día sale caro... ...no hay productos en el mercado en Ambato... ...esto se normaliza desde el domingo, de la otra semana todavía... ...está caro todavía la legumbre. ¿Cómo se está distribuyendo en estos momentos la cebolla? Lo mismo, a 50 centavos la papa... 70 centavos la cebolla, 80 tomates, zanahoria 70, lo mismo que siempre porque tenemos la mercadería comprado que está cara. Hasta que no se acabe esta mercadería y venga la nueva, que es de Ambato, como refiere usted, es, los precios se van a mantener tal cual están hasta ahora. Claro, los precios también tenemos que mantener. A ver cómo productos de Ambato, eh, cómo sale la feria más que todo. Cómo está la feria en Ambato, según eso toca vender aquí. Y ahora, como ya se ha dicho que los precios van a quedar congelados, no sabemos cómo va a salir en Ambato los precios. Es decir, la legumbre se estaría distribuyendo a 70, tomate a 80, la papa 50 centavos. ¿no? ¿Qué calidad de la papa, preguntan? Por el momento tenemos solo chola. Todavía la, ya le digo que no ha venido producto de la sierra de Ambato. No tenemos otra calidad de papa. Todavía tenemos solo papa chola nomás. Ok. ¿Cuál es el presidente para poder conversar con él? Y vamos a tratar también de conversar con el presidente y verificar qué se le... Bueno, gracias. Vamos a tratar de buscar al presidente para conversar y ver eh, qué es lo que se ha referido también de parte de los mayoristas hacia ellos y conocer si los precios de las legumbres se van a mantener tal cual nos menciona la, la otra comerciante o van a bajar. Hola amiga, ¿qué tal? Buenos días. ¿A cómo están distribuyendo la cebolla colorada? Cebolla, 50 centavos. 50 centavos. ¿Cuántas ramitas vienen ahí? Seis ramitas. El tomate, ¿cómo le están vendiendo? Tomate, nosotros tenemos lo que cogemos caro, lo que cogemos 30 dólares cajón. Ahorita estamos dando 75 centavos, estaba un dólar. A ver, está, no toca acabar en caro mismo? pues El papa está a 40 centavos. Okay. Bueno, ahí la otra comerciante ha dado también los precios en los cuales ella está distribuyendo su, sus productos. Hola amiga, ¿cómo está? ¿Van a realizar las compras? Día de sí. Eh, ¿Ya saben más o menos los precios o cómo han amanecido? No, no, venimos a ver porque tenemos que comprar algunas cosas. Ya, entonces ella va a verificar ahorita los precios también, a ver a cómo se están distribuyendo. Okay. Bueno, no se encuentra el presidente de los comerciantes, trataremos también en lo posterior eh, conversar con los representantes también de, del gobierno para poder conocer cuál va a ser la disposición con el precio de las legumbres, ya que los comerciantes han referido que como esto fue adquirido durante la el, el paro, durante los días del paro eh, se van a mantener los precios para ellos poder recuperar el dinero que han invertido. Eso es lo que ha referido acá eh, la que era presidente también de los comerciantes. Vamos a conversar aquí con un amigo. ¿Qué tal amigo? Buenos días. ¿Cómo encontró los precios el día de hoy? Mm, le cuento, bueno, ahorita estoy fuera de orden. No, no, recién estoy comprando hoy día. Gracias. Okay. Bueno, ahí también un amigo recién se ha acercado a, a hacer sus compras acá en el Mercado del Río y podemos apreciar. Las estanterías también ya se encuentran abastecidas, a diferencia de la semana pasada, que estaban también bajas y que los comerciantes estaban pidiendo. Que se abran las carreteras para poder abastecerse de legumbres. La mayoría de ellos recibió, mencionaban legumbres que venían de Ibarra, también de acá de la provincia de Manaví les había llegado. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están las ventas el día de hoy? Por ahí, madre, por ahí estamos, está medio rojo. Está. ¿Está abastecido de lo que es frutas también? Sí, pero poco, normal. No. ¿Han venido de dónde estas frutas? Eh, estas frutas son normales. Legumbres vienen de Ibarra. Hasta ahorita. Estas llegaron a otros precios, ¿verdad? A diferencia de lo anterior. Anterior, anterior, recién. tanto mañana? se si recién nomás abrió el paro, porque de noche a la mañana no le va a costar. la mañana, por ahí, a sí, Una nueva mercadería. mercadería. Ahorita son anterior. Están precios, precio está un poquito más alto mismo. Ay, ya. Por ejemplo, ¿a cómo están las manzanas? manzana normal. manzana buena 4 dólares ellos. La pareja se hace fundadito, un, un dólar, según la manzana. Uva oh, normal, no ha subido eso, no es un mal precio. Bueno, ahí, ahí, ahí hemos conversado también con un comerciante quien ha referido que estas frutas también son las que vinieron de Ibarra en días anteriores, se espera que para los próximos días también Arriba ya el camión con los nuevos productos. Y acá también podemos ver eh, los lugares donde venden pollo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Buenos días. ¿A cómo les ha llegado el pollo ustedes acá? ¿Cómo lo están distribuyendo? Normal, como siempre, normal. ¿A cómo está la libra? Ahorita está un dólar 25 la libra. Así por libra, por entero, pollo entero, dólar 20. ¿Ya están llegando los camiones a hacer la distribución? Sí, el, el pollo más que todo sí ha venido normal. La gallina y las otras legumbres, eso que ha estado... Escaso por las nubes, sí. Bien. Sí. Gracias, amigo. Bueno, ahí hemos eh, llevado el informe desde acá de los bajos del mercado del río. También trataremos de conseguir, también trataremos de conseguir, eh, si sí, ya están llegando también los camiones con los huevos, que era la situación también que se mostraba escasa, los productos que se mostraban escasos y aquellos que habían subido de precio. Gracias a todos quienes han permanecido conectados a nuestra señal no olviden seguirnos a través de las redes sociales y revisar nuestra información en www.aldia.com.es.